Uro venezolanos un espacio de encuentro para venezolanos inmigrantes en uruguay. Los venezolanos nos encontramos acá en la Plaza Independencia. Hoy, 29 de septiembre de 2017, se está celebrando la Marcha por la Diversidad. Bueno, vamos a entrevistar acá a algunos de los jóvenes que se encuentran en la Plaza Independencia disfrutando de la marcha. Pues bueno, vamos a ver qué, nos, qué impresiones tienen ellos de la marcha, porque están acá, qué nos quieren decir al respecto. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Natalia, cuéntanos de, de cuándo vienes a la marcha. Es el cuarto año que vengo ya. El cuarto, el cuarto año. El cuarto año, sí. año sí. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué? ¿Cómo son las marchas acá? Porque nosotros... Eh, los que somos, no, no nos conocemos. Siempre es un montón de alegría, un montón de amor. La energía es divina. Cada año se suma más gente. Eh, la percepción de todo ha cambiado yo. La primera vez que vine ni siquiera dije que venía y esta vez mi mamá me dijo, quiero ir contigo. O sea, ha cambiado los últimos cuatro años, por lo menos que yo he venido, es increíble. Ok, una pregunta, ¿y cómo, cómo es la aceptación del uruguayo en general? O sea, el, ¿cómo ha tomado el uruguayo a esta ley, la receptividad de esta ley en la sociedad? Eh, en, el, en el legal estamos bien. En el general ha cambiado mucho los últimos años, en lo social, en la interacción, en el poder sentirte libre de contar y, y que te acepten, pero queda un montón, o sea, se ha avanzado. Es mucho lo que falta todavía, pero han avanzado falta. bastante. Falta, pero, pero vamos por buen camino. ¿Cómo que nos digas su nombre? Catalina. Okay. Catalina, cuéntanos, ¿desde cuándo vienes tú a la marcha? Es el segundo año que vengo a la marcha y es un tremendo, divino, hermoso. Sí. ¿Vienes con amigos, en pareja? No, siempre vengo con amigos, sí, acompañando. con un chico que nos acaban de decir que es su primer año en la marcha. Santiago. ¿Por qué decidiste venir? Porque me encanta la alegría que hay acá y además porque... Sí, porque... Porque nada, recién terminé de aceptarme como soy y estoy orgulloso y vine a festejarme. Hemos llegado al final de este encuentro por la Marcha de la Diversidad 2017. Como pueden ver acá hay una animal muy grande. No se puede ni escuchar. La gente está alegre, contenta. Pues me acá una marejada, el camarógrafo va por favor a apuntar hacia la marejada que viene. De verdad que esto es una muestra más, señores, de lo que es el respeto hacia el ser humano, respeto hacia la diversidad.